Bueno, buenos días. Eh, voy a arrancar, si Erika no me dice lo contrario. Así que nada, buenos días y bienvenidos a este virtual coffee donde vamos a hablar sobre polytweets. Entonces, antes de nada, Gallardo, puedes pasar slide, por favor. Vale, antes de nada dejarnos que nos presentemos. Eh, mi nombre es Eric Martín, soy el chico de, o de la izquierda cuando todavía tenía acceso a peluquerías. Y nada, soy Technical Lead de, de Inteligencia Artificial en Plain Concepts y bueno, soy una apasionada de la inteligencia artificial y en concreto de NLP que es uno de los campos que más me gusta. Vale, eh, yo soy Gallardo, Sergio Gallardo. Eh, yo vengo más de la parte del desarrollo, pero bueno, ahora estoy metido en la parte de Inteligencia Artificial y, y bueno... Uh a darle caña con NRP Eso es. Vale, pues ¿cómo vamos a organizar esta, este Virtual Coffee? ¿no? Bueno, pues vamos a contar el proyecto PoliTwits y lo vamos a contar eh, a través de tres partes. ¿no? La primera, que es un poco ver cómo surge la idea, qué es lo que queremos conseguir, una introducción en definitiva, va a ser cortita la segunda nos vamos a meter de lleno en toda la parte de Inteligencia Artificial de Polytwitch, que bueno, como imagino que habéis visto en el anuncio, vamos a hablar sobre NLP, vamos a hablar sobre Information Retrieval y por último vamos a comentar cómo sería la solución de un proyecto completo, no porque bueno, ya veréis que nuestro objetivo es eh, pues, enseñaros un proyecto que podría ser real, no entonces eh, aquí vamos a ver cómo pasamos de esos notebooks de Jupyter no a tener un proyecto real desplegado, pues en este caso en Azure o, o lo que queramos, así que si os parece, Empezamos. Vale, la idea. ¿Cómo surgió PoliTweets? Eh, siguiente, porfa. Pues PoliTweets surgió precisamente con el objetivo de poder eh, contar o sea, determinadas tecnologías que nos gustaría enseñar en eventos, que al final siempre nos pasa que con determinados clientes, claro, no puedes venir y luego enseñar el, el proyecto que has hecho. Entonces eh, pensamos en que queríamos hacer un proyecto que pudiéramos contar y ya puestos pues... Utilizar unos datos que fueran públicos y que fueran de interés, ¿no? Que hacer un proyecto que realmente gustara. Y además, otro, como os decía antes, otro objetivo que queríamos hacer es, vale, es, es cierto, no es un proyecto real, pero sí que es exactamente igual que un proyecto que pudiera ser real, ¿no? Entonces, para que veáis un poco todas estas fases que daríamos si realmente quisiéramos llevar esto a la práctica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurrió? Bueno, pues eh, PoliTuit surgió antes de, justo antes de las elecciones, de ahí también un poco, bueno, de ahí también que veáis a Albert Rivera, que no lo hemos actualizado, Disculparnos por eso, eh, entonces, bueno, la idea es conseguir saber qué piensan los políticos, ¿no?, de un tema a través de sus tweets, ¿no?, ir directamente a la fuente para poder responder estas preguntas, entonces, ¿Qué es, cuál es la idea pues vamos a aplicar NLP sobre estos tweets para poder hacerle preguntas y que sean los propios modelos lo que nos diga la opinión de cada uno de los cinco grandes políticos para poder comparar sus opiniones de forma fácil ¿no? entonces esto es un poco en la funcionalidad pero de fondo que es en lo que nos vamos a centrar porque es lo que nos interesa más explicaros vamos a comentar todos los fundamentos de NLP que se han aplicado y hacer un pequeño overview vamos a comentar algunas técnicas de Information Retrieval y como os decía vamos a, vamos a tratarlo como si fuera un, un proyecto vivo ¿no? la primera vez que contamos esto es gracioso la primera vez que contamos poli eh, hicimos como si fuéramos uno, o sea como si se lo quisiéramos vender a una empresa y nos pasó que luego nos daban como apoyo la gente que vio la charla, así que esta vez no vamos a, a sembrar falsas expectativas, no es una empresa real, pero sí que a lo mejor en algún momento os pondría un ejemplo de qué haría si yo, si yo fuera el, el, el creador de PoliTweets y, y pretendiera venderlo a otras compañías, ¿no? vale Pero no haya confusiones, no es ninguna empresa, ¿vale? Entonces, eh, siguiente. Vale este es nuestro objetivo. Es cierto que el frontal se podría haber mejorado un poco, cosas más dinámicas y tal, pero bueno, el, el, lo importante en este caso es el back, es lo que hay por detrás, ¿no? Entonces, para que lo tengamos todo en la cabeza, ¿a dónde queremos llegar? Quiero poder hacerle una pregunta, ¿no? Como veis ahí, Sanitario y Salud y que me diga qué opinan los cinco políticos, ¿no? Sobre este tema, ¿cuáles son sus tweets en los que hablan sobre este tema más cercano, ¿no? Entonces, bueno, aquí los he puesto en pequeñito apuesta para que os ahí los ojos intentando leerlos y que os tengáis que esperar hasta la demo final hasta poder ver qué es lo que opina cada uno, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir esto? Eh, pasa, por Pues de esta forma, ¿vale? eh, Los que estéis menos familiarizados con Azure, quizás estéis ahora mismo flipando un poco, pero de momento solo quiero que os centréis en estas tres... En esta, en esta pequeña parte. Esta pequeña parte representa el, bueno, es el core de todo el proyecto, entonces prácticamente todo el código. Entonces, eh, lo veis así en tres, como si fueran tres archivos, no porque en la realidad son tres notebooks de Databricks, luego lo explicaremos. Entonces, digamos, cada uno responde a una de las tres tareas que tendríamos que hacer para llevar Polytuits a cabo. ¿no? Entonces, la primera, ni siquiera nos la vamos a parar porque es muy sencilla, que sería la de extracción de datos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace esta parte? Bueno, pues simplemente se autentica contra la API de Twitter y le pide los datos de los, de los políticos o de los twitters que, que quisiéramos, eh, digamos, monitorizar. ¿no? Entonces, no tiene más, simplemente llama a la API y recibiendo los datos. Como cosa curiosa, la API de Twitter tiene un límite diario, entonces si queréis hacer un proyecto con muchos tweets, quizás os toca hacer algo que esté todo el rato haciendo peticiones hasta que las consiga. ¿vale? Bueno, nota para desarrolladores. Vale, el segundo notebook, que es en el que vamos a centrarnos, pues casi toda, casi toda la charla que yo creo que es el más interesante, es el de, digamos, donde está toda la parte de inteligencia artificial. ¿no? Aquí es donde vamos a desarrollar esos modelos que nos van a permitir saber qué tweets son los más cercanos a cuáles. Y el tercer notebook, que sería este que ve el de despliegue del modelo, digamos que va a dar el siguiente paso. Una vez ya tenemos esos modelos desarrollados, ya están entrenados, eh, el siguiente paso que sería ponerlo en producción para... Que cualquiera pueda consumirlo para que pueda ir a una empresa a vendérselo, ¿no? Con lo que habíamos dicho, ¿vale? Entonces, estos son los pasos y directamente, pues, vamos a centrarnos en. en vamos a empezar con el segundo notebook, que es el uno de los o sea, es el más importante. Entonces, en este notebook, eh, como os decía, vamos a desarrollar los modelos que nos van a permitir saber qué tweets son los más cercanos. Y para poder entender eso, tenemos que empezar por lo, por la base ¿no? de todo esto. Entonces, eh, si le das a siguiente, por favor. Te sí. paso la palabra porque vale. la, lo primero que tendríamos que empezar es a entender NLP. Vale, pues como dice Eric, lo primero es entender que NLP para saber qué vamos a hacer durante, durante el resto. Vale, entonces eh, cuando nosotros trabajamos con, con algoritmos de machine learning vamos a trabajar con números, ¿vale? pero tenemos un problema y es que nosotros tenemos palabras entonces nuestra primera tarea es convertir esas palabras a números vale entonces para eso existe la técnica de, de, de word to be, del word 2 v del word2vector ¿vale? intentar convertir la, las palabras en vectores vamos a hacer un pequeño ejercicio vale como estáis todos en mute pues las, palabras, las preguntas me las voy a contestar a mí mismo pero bueno imaginad que de. Que os digo que coloquéis estas cuatro palabras, que entiendo que todo el mundo conoce su significado, dentro de, de, este, de este espacio XY. E ¿Vale? Pues por significado, ¿eh? no por número de letras ni nada por esto, por significado. Vale, pues. Una posible solución, ¿vale? No hay una solución única para esto, sería, por ejemplo, esta que, que os presento aquí. Por un lado, yo creo que good y pure mmm, es algo que están realmente cualificando algo, entonces mmm, lo voy a poner más o menos en. En la misma parte en X, pero en cambio creo que son cosas bastante diferentes como para alejarlos en Y, ¿vale? Esto podría ser una posible solución. En cambio, House y Blue no es que estén cualificando nada, así que los voy a alejar en la X, pero bueno, me parece que tener una casa es bueno y bonito, ¿no? A la gente le gusta tener casas, entonces lo subiría más o menos a la altura de Good. Y Blue se me queda un tanto uf, neutro, ¿vale? Entonces lo voy a bajar un poquito ahí a, a media altura en, en Y esta sería una posible solución, pero bueno, puede venir otra persona, seguro en el chat estáis pensando alguno. Bueno, a ver, Wood y Pool son bastante, bastante diferentes, entonces yo las voy a poner completamente alejadas, ¿eh? tanto en X como en Y. Y House es algo, bueno, más o menos neutro, porque tampoco cualifica, lo voy a poner ahí a media altura y Blue ya sí que se me queda súper neutro, súper neutro, vale. House lo ponemos más o menos a la altura de Wood porque, bueno, podría ser algo, algo bueno y demás. Entonces, este ejercicio que hemos hecho nosotros de, de colocar las palabras en, en este espacio lo hacemos en base a la experiencia que, que tenemos. Nosotros hemos leído un montón de textos, sabemos el significado, la relación entre las palabras y, bueno, más o menos, eh, es, es como lo vamos a colocar. Pues Los algoritmos de Machine Learning, de, o en este caso de los modelos de Word Embedding, van a trabajar de la misma forma. ¿vale? vale en base a, un a todo el texto que han leído van a intentar reajustar estos vectores y mover las palabras hasta que eh, las tengan lo mejor colocadas posible. Vale. La gracia de todo esto es que ya no, estamos, ya no vamos a trabajar con palabras, las palabras son aburridas, a nadie le gustan, pero vamos a empezar a trabajar con vectores. Los vectores son muy, mucho más molones porque podemos hacer operaciones con ellos, como resta eh, calcular la distancia entre vectores y demás. Entonces, un ejercicio muy chulo que, que podéis hacer si cogéis un modelo preentrenado que tenga un montón de vocabulario es hacer algo parecido a esto. Eh, como podemos trabajar con vectores, pues dado el vector de cada palabra podemos intentar buscar una palabra. Imaginaos que queremos encontrar la palabra reina, pues es muy probable que al vector de la palabra rey, le restamos el vector de la palabra hombre y le sumamos el vector de la palabra, de la palabra mujer e encontraremos el, probablemente el vector más cercano que encontremos sea el de, la, el de la palabra reina y esto está bastante guay, de hecho algunas demos que hemos hecho hemos intentado sacar palabras mucho más difíciles como reggaetón y, y demás, así que sumando música restando restando clásica y cosas así y conseguir palabras como, como reggaetón vale Entonces, para convertir las palabras a vectores vamos a utilizar modelos de Word Embedding ¿vale? Estos son redes neuronales simples, vale de hecho mucha gente no las considera Deep Learning porque no tienen capas profundas Y tenemos como dos estrategias, la de cbow y la de Skipgram En la primera Cebow, eh, dada una palabra, vamos a intentar encontrar las palabras adyacentes Vale, y en la otra, al revés, dado un conjunto de palabras, vamos a intentar la, eh, encontrar la palabra más, más cercana a, a, a todas ellas. Ah, vale, los que vengáis del mundo de IA y estéis, trabajando, estéis muy acostumbrados a trabajar con Deep Learning, os sonará muchísimo las librerías de PyTorch y TensorFlow. Vale, esto nos van a ayudar a, a trabajar con, con, con NLP. Y bueno, suelen utilizarse para proyectos mucho más grandes, más importantes y mucho más complejos donde la, part, la, la parte de Word Embedding suele ser una de las primeras capas de, de la red y, y ya está, ahí, ahí quedaría. Pero bueno, en nuestro caso para hacer cosas más sencillas o, o incluso para trabajar con Word Embedding por separado vamos a, eh, hay otras librerías como Fastest y, y Jenshin, que es bueno, con los que vamos a intentar hacer Hacer el modelo, ¿vale? Nosotros vamos a hacer un ejemplo Con Jensen. vamos a ver lo sencillo que es Tener un Modelo de World Embedding funcionando Porque son exactamente estas dos líneas lo primero es importar el modelo de word 2 b de Jameson y lo segundo es instanciarlo pasándole todos nuestros modelos, ¿vale? A partir de ahora tenemos, o sea, en este mismo instante ya tenemos un modelo que es capaz de, dado todo, todos nuestros textos, colocar todas las palabras del vocabulario de nuestros textos, en, en, digamos como en ese espacio que vimos antes de, de dos coordenadas, solo que nuestros vectores en vez de tener dos, dos componentes van a tener muchísimas más, luego, luego veremos el por qué, ¿vale? Entonces, guay, ¿no? Ya tenemos un modelo de Word Embedding, ahora podemos hacer un montón de cosas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, eh, como tenemos cinco políticos, de nuevo eh, contamos con Albert Rivera, porque esto se hizo para las elecciones pasadas. Como tenemos cinco políticos, lo que vamos a hacer es sacar cinco modelos de Word Embedding diferentes y vamos a intentar buscar la palabra más cercana a economía. Y bueno, estos son los primeros resultados que obtenemos. Decepcionante, ¿verdad? Como veis en el EP es fácil, pero hay que darle un poquito de cariño, ¿vale? Eh, no nos podemos quedar solo aquí. Vemos que las palabras más cercanas, pues simplemente pues, son los artículos, cosas así que no, no tienen significado por, por sí mismas, así que, bueno, se nos queda un poco corto. ¿no? Si queremos enseñarle a, a nuestros clientes que la palabra más cercana a economía es en, de y para, pues no, no vamos a tener mucho futuro en él en el sector. Entonces, lo más, una de las partes más importantes y una de las mejores armas que podemos utilizar para los algoritmos de NLP es el preprocesado, ¿vale? Tenemos que ayudar a, a nuestro algoritmo a que a que pueda entender mejor los textos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es um, intentar quitarle todo aquello que, que no le va a aportar valor. <coughs> vale, el preprocesado va a cambiar muchísimo en función de, del tipo de problema que vayamos a hacer. Por ejemplo, ahora os contaré qué técnica vamos a utilizar, pero la gran mayoría consisten en destrozar la frase, partirla, quitar cosas que no aportan valor y demás. Entonces, si por ejemplo queremos generar texto, pues hay muchas cosas que no vamos a querer hacer ¿eh? con, con nuestro texto, ¿vale? Entonces, mmm, por ver un poco las técnicas más importantes de preprocesado: tokenizar, ¿vale? Es separar el texto por palabra, vamos a, a trabajar a nivel de palabra. Estandarizar, esto nos va a servir, pues. Para quitar las mayúsculas, las tildes y demás, porque para mí la palabra gato en mayúscula o la palabra gato en minúscula, debería ser exactamente igual. Perdón. Por otro lado, eh, el, el de puntuación, para eliminar los, todos los signos de puntuación. Stop words, que nos va a servir para eh, eliminar las palabras sin, sin significado, todos los artículos, preposiciones, todo este tipo de palabras, las pues, vamos a quitar de en medio. Porque no es algo que, como hemos visto, nos aporte valor. De hecho, ha liado bastante al modelo de Word Embedding con, con la búsqueda de la palabra economía. <coughs> y luego la parte de lematización o stemming, que consiste en, en ambas en intentar sacar una raíz común de la palabra, una o bien partiéndola o bien por, por la raíz propia del lenguaje. vale Como digo, en la palabra gato, gata, gatos y gatas, a mí me da igual que sean. O sea, para mí es lo mismo y podría tratarlo solo como cat ¿vale? si, si hiciéramos este lo, lo dejaría como GAT y, y, y acortaría la palabra para que esas cuatro para mí solo fuera una palabra en, en todo mi método de nuevo el, el preprocesado que hagamos en cada en cada algoritmo va a ser completamente diferent diferente en función de lo, de lo que queramos hacer vale voy a poner un ejemplo aquí de, para que hagamos más en en vivo, ¿no? como, como es cada una de las cosas, tenemos esta frase original, ¿vale? que hemos recibido peticiones del cliente que nos piden pantalones anchos y demás. Eh, lo primero es mm, estandarizar el texto, ponerlo en minúscula, quitar los, eh, eliminar también los signos de puntuación. ¿vale? Ya tenemos un texto mucho más gestionable. Una de las, de la, para mí, de las más importantes, sobre todo por lo que hemos visto en economía, es quitar las stop words, todo aquello de eh, el de, el que, el eh, nos, todo eso lo hemos quitado. Y por último, en este caso hemos optado por hacer stemming, ¿vale? Que es partir la, la palabra para quedarnos con, con una raíz común, ¿vale? De tal forma que nuestro algoritmo, en vez de trabajar con esto, con esta frase que teníamos aquí, va a trabajar con esto de aquí, ¿vale? Y... y, y por eso os digo que si, si intentáramos eh, generar texto, pues esto no sería una buena forma de, de trabajar. Vale, después de hacer este preprocesado, vamos a volver a, a pasar los textos a nuestro Word Embedding y a ver qué tal, a ver qué tal funciona. Vamos a seguir buscando la palabra más próxima, a Economía. Bueno, la verdad es que el cambio ha sido, ha sido bastante bueno. ¿eh? Hemos empezado con con artículos y ahora ya tenemos palabras que, que más o menos tienen significado, ¿vale? Estamos buscando algo lo más parecido a economía, bueno, mmm, se nos queda un poco corto, ¿vale? Hay muchas palabras que efectivamente forman parte del vocabulario de los políticos, pero no, no parece que tengan mucho que ver con economía, de hecho creo que casi me empleo quizá, bueno, se nos queda ahí un poco, ¿vale? Entonces, tenemos otra forma de seguir ayudando a, a nuestro algoritmo, ¿vale? que es ajustando los hiperparámetros los hiperparámetros, como, como le gusta decir a mi colega Eric eh, son como los parámetros normales pero de los data scientists, ¿vale? le han puesto ese nombre <ríe> que, que es mucho más molón que, que parámetros vale. entonces, nos van a servir los hiperparámetros nos van a servir para modificar el algoritmo de Machine Learning y, y poder ajustarlo un poco al, al, a nuestro caso y a los resultados que queremos obtener hay algunos que basan más sobre se basan más sobre el Parámetros sobre el texto, otro sobre la propia red, ¿vale? Y otro sobre el vocabulario. Entonces, primero, el vector size es el tamaño del vector. En nuestro ejemplo habíamos puesto dos, ¿vale? En el ejemplo este que hemos hecho con dos con dos coordenadas de, del vector, pero eh, la realidad, luego lo veremos, es que el vector es bastante más grande. N es el eh, en vez de trabajar con palabras, podemos trabajar con eh, trocitos de palabras, ¿vale? Y, con esto podríamos ajustar ese tamaño. El Windows Size es el tamaño del contexto, ¿vale? la ventana del contexto, de donde vamos a coger una palabra de todo su contexto. ¿vale? Estos versarían más sobre, el, sobre la parte de texto y luego sobre el vocabulario tenemos el Min y el Max Count y el Max Vocabulario. ¿vale? Este, el Min y el Max Count nos va a servir para... Descartar aquellas palabras que o bien aparecen muy poquito en el vocabulario y o bien aparecen mucho, porque si aparece una sola vez en 300 tweets o 400 tweets, pues igual no nos sirve de mucho. Y al revés, si aparecen de 400 tweets, aparecen 385, pues tampoco nos va nos puede aportar mucho. vale También de nuevo esto depende de <coughs> del caso que vamos a hacer. Y por otra parte, podemos restringir el vocabulario con el max vocab, eh, diciendo el número máximo de, de palabras que va a tener nuestro vocabulario. La última parte serían los hiperparámetros de la red neuronal, madre propios, como el de Fox, el learning rate, etc. Vale, los hemos ajustado ya, hemos puesto unos parámetros que creemos que, que, que son más acordes al, al problema que tenemos y ya hemos conseguido unos resultados que son, bueno, bastante mejores, ¿eh? yo creo que... Que ya estaríamos en, en disposición de hacer un, un pequeño piloto, ¿vale? Tenemos, bueno, con economía, económico, enfriamiento, eh, laboral, industria, banco, déficit, vale, e impuestos, vale, ricos, vale, tenemos, tenemos palabras, palabras que se ajustan, se ajustan más pero yo creo que hay otra cosa más que podemos hacer, ¿vale? Y es eh, ahora mismo nuestro word embedding trabaja solo con el vocabulario de, de los políticos, vale, entonces no ha visto otra cosa más allá de los tweets de los políticos, entonces aún se nos queda un poquito corto. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues podemos utilizar modelos preentrenados, ¿vale? Los modelos preentrenados, eh, esto es una técnica que se usa en, en otras áreas también de, de inteligencia artificial, es un, coger un modelo preentrenado y reentrenarlo con con nuestro vocabulario específico en este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger eh, modelos entrenados por los grandes titanes de la IA, eh, como Facebook, eh, Google, ¿vale? Y vamos a, dado ese modelo, que ya sabe hablar, ¿vale? Se han leído cosas como la Wikipedia, se han leído las, eh, Google News, ¿vale? Han, son modelos que se han entrenado con un, una gran cantidad de datos y una gran cantidad de palabras y digamos que son... Por así decirlo, modelos que ya saben hablar, que ya entienden el idioma, que ya entienden las preguntas que se le, le puede hacer. Pues una vez que tenemos esos modelos preentrenados, lo que vamos a hacer es reentrenarlos ya con eh, los tuits específicos. De tal forma que vamos a conseguir que un modelo que ya sabe hablar, ahora lo vamos a especializar en un tema, en este caso sobre los tuits de los políticos. ¿Qué pasa? Que estos modelos trabajan con vectores de 100 y sobre todo de 300 componentes. Entonces, como veíamos antes, nuestro vector de dos componentes para situar las palabras en el espacio pues se nos queda bastante, bastante corto, ¿vale? Entonces, siempre que trabajemos con NLP, eh, la idea es trabajar con, con vectores de estos tamaños, sobre todo de 300, ¿vale? De tal forma que vamos a poder trabajar con el modelo preentrenado, reentrenarlo con, con nuestro vocabulario y a partir de ahí empezar a usarlo. Ahora que ya hemos hecho esto, vamos a ver los resultados que tenemos. Y ahora sí, yo creo que ahora esto ya es una obra de orfebrería, por fin hemos llegado al, al, al punto alto. ¿no? Tenemos aquí, eh, bueno, casi todas las palabras tienen muchísimo que ver con, con economía, económico, comercio, eh, económicos, re recesión, industria, desempleo. ¿vale? Ya creo que ya hemos, hemos conseguido alcanzar un punto interesante. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Porque os he contado aquí la chapa de que hemos ajustado los hiperparámetros, hemos reentrenado un modelo preentrenado, hemos, hemos preprocesado el texto, pero ¿qué tenemos? Pues la verdad es que tenemos poquito, ¿vale? Tenemos un modelo que codifica las palabras a vectores y, y ya está. ¿Cuáles son las aplicaciones en el mundo real? Pues imaginaos, habrá un montón, ¿no? Pues prácticamente ninguna, ¿vale? A nivel de a nivel como, como tal prácticamente ninguna. Es cierto que se utiliza en muchísimos, en la gran mayoría de, de cosas que hagamos con NLP, pero son simplemente los ladrillos, ¿vale? Normalmente el objetivo de pocos proyectos va a ser trabajar con palabras o va a ser trabajar con vectores de palabras. Lo, lo más normal es que trabajemos con, con textos o documentos, ¿vale? Entonces, tenemos las bases, tenemos los ladrillos, son muy buenos ladrillos, hemos hecho unos ladrillos bastante buenos, pero ahora tenemos que construir la casa, ¿vale? Y yo creo que para eso voy a dejar con mi compañero Eric, que va que va a enfocar un poquito por el por el tema. Vale. Pues empezamos con la siguiente fase, porfa pásame de slide. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es information retrieval. Pasa. Vale, antes de coger esos ladrillos que nos acaba de dejar Gallardo para empezar a construir la casa, vamos a introducir un poco Information Retrieval. <coughs> Realmente, Information Retrieval no solo se aplica sobre texto. De hecho, bueno, pues hay muchos más ejemplos. Otro día podemos hacer uno con imágenes, que está bastante chulo también. Entonces, la idea de Information Retrieval es tener una barbaridad de documentos, ya sea, bueno, en este caso obviamente van a ser texto, en este caso van a ser tweets, pero podrían ser imágenes, podrían ser tal, y ante una query, otra imagen, un algo, encontrar de toda esa pila el que más se parece, ¿vale? Entonces yo creo que con este gemita se entiende bastante bien. Yo le haría una query, aquí hay una burra de documentos que no soy capaz de leerme, o sea, no puedo tener memorizados los 2.000 tweets más o menos que tiene cada político, entonces digamos que se lo encargo a, bueno, al dibujito del robot que parece o el de Lisa, entonces le haría la query y me devolvería el documento más cercano de entre todos, ya que él sí que es capaz de leerse esto en, en cuestión de milésimas, ¿no? Vale, entonces, cosas eh, características de information retrieval. Es un aprendizaje no supervisado. Vale, esto quiere decir que cuando le entrenamos no tenemos una, o sea, un, un true label, no hay una realidad de hecho podría pasar, o sea, imaginaros, hay problemas de información retrieval que de hecho son bastante complicados o sea, imaginaros que os ponen a vosotros el problema os dan una pila de documentos y os hacen una pregunta posiblemente todos los que estamos aquí ahora mismo no diéramos la misma respuesta incluso con los tweets mismos, si nos leyéramos todos los tweets de uno y nos hacen una pregunta probablemente cada uno le daría más importancia a uno a otro no creo que difiriéramos mucho pero sí que habría bastante vertientes con lo cual vemos que es algo que no se puede supervisar, que de hecho está un poco sujeto a interpretación, ¿no? entonces el objetivo en este caso fijaros si antes eh, no nuestro objetivo era crear vectores para esas palabras y representar las palabras, ahora lo que vamos a hacer es dar un paso más, que esto es un poco lo que os quería decir Gallardo, al final los proyectos reales no van a nivel de palabra, van a nivel de documento, de párrafo, de frase, de texto, ¿no? de un conjunto de palabras, entonces en este caso el objetivo va a ser el mismo, va, vamos a intentar conseguir que cada uno de estos documentos que veis ahí ...tenga un vector que le represente perfectamente con unas propiedades como las que ha enseñado Gallardo antes, es decir, que la distancia tenga coherencia con el significado para tratar de encontrar los más cercanos. ¿vale? Entonces aquí os lanzo una pregunta y es verdad que lo que dice Gallardo, que como estáis muteados el resto es un poco raro, pero bueno, yo lo la lanzo igual. ¿Cómo saber... Vale, me habéis dicho, hemos dicho no es supervisado, entonces ¿cómo sé si está funcionando bien? ¿no? ¿Qué, te, ¿Qué armas tengo? Bueno, pues esto es una parte bastante compleja. Casi siempre el aprendizaje no supervisado es muy difícil de evaluar que esté funcionando bien. <coughs> Lo comentaremos luego un poco más aquí. Una técnica que se suele utilizar son Gold Dataset. Es decir, no queda más remedio que que alguien a mano se haya revisado un dataset, haya visto cuáles son los que, los que tendría que devolver... A, aproximadamente y lo compruebas con eso, ¿no? Entonces, vale, pues simplemente para que sepáis que es difícil de evaluar, aunque se nota cuando está bien y cuando está mal, porque de verdad los resultados tienen sentido, ¿vale? Entonces, vale, esto es como introducción de, de Information Retrieval, sabemos lo que queremos. Queremos hacer una pregunta, codificar esa pregunta y compararla con todos los documentos codificados para ver a cuál se parece más. ¿Vale? Es de nuestro objetivo. Entonces, como podéis imaginar, pasa porfa de slide, hay multitud de de formas de conseguir esto, ¿vale? Nosotros vamos a enfocarlo como dos tipos. Unos, los que se van a basar en todo lo que nos ha contado Gallardo, en el significado de las palabras, en su, digamos, en la semántica de la palabra, ¿no? Que para ellos vamos a utilizar los Word Embedding, vamos a poner esos ladrillitos para construir nuestro modelo de information retrieval, y otro, que le vamos a tratar aparte que sería este que veis aquí a la derecha que pone TFIDF. imagino que muchos lo conoceréis, pero bueno, lo vamos a explicar porque también es un método igualmente potente, ¿vale? Entonces, si os parece, empezamos por tf y DF, que es más sencillito. Ahora, por ahora, de momento, olvidaros de lo que os ha contado Gallardo, lo siento Gallardo, de momento eh, no vamos a aplicar en LP. Entonces, vamos a ver este método de tf y DF, ¿vale? ¿Qué significa tf y DF? Vale, significa term frequency-inverse document frequency. ¿Qué es lo que va a hacer? Vale, pues eh, el objetivo de tf y DF es crear una matriz, vale, de n documentos por n palabras totales de tal forma que mira, fijaros, con este, con el dibujito de abajo a la derecha se entiende bastante bien. Vamos a poner todo nuestro vocabulario a lo largo, todos nuestros documentos a, hacia abajo y vamos a ir contando el número de palabras de cada, que aparece en el documento, ¿no? Pues, por ejemplo, se ve bien con la última, Twinkle, Twinkle, pues tiene un 2 en Twinkle, ¿vale? Mira, si os fijáis, también un detalle curioso, esta imagen obviamente la ha sacado internet, pero fijaros que no están las palabras completas. Esto no es un error, es simplemente que él la habría preprocesado porque si vuelve a aparecer lo mismo que Gallardo, también a TF y DF le viene bien no tener un Twinkle en mayúscula y un Twinkle en minúscula, para que sabáis una idea, ¿vale? O sea que fijaros que aquí también ha aplicado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vale, una vez hemos hecho esta matriz de de términos <coughs> eh, vamos a ponderarlos por la frecuencia relativa en el, en, en el resto de documentos. ¿Cuál es la idea base que tenéis que tener? Que cuanto más común un una palabra en un documento y menos en el resto, es más importante, ¿no? porque es joder, este documento sí que le aparece muchas veces y en el resto no, pues esa es su palabra diferencial, ¿no? entonces, eh, ¿qué es lo que estamos consiguiendo de esta forma? ¿vale? Imaginaros, o sea, me da igual que no estén divididas por la frecuencia inversa, pensad en la, en la tablita que tenéis abajo a la derecha, si os fijáis, cada, cada una de las frases, por ejemplo, la primera, la de Little House, donde eh, ya tenemos un vector que la representa perfectamente, comillas Faltaría lo de dividirlo por la frecuencia, pero ya fijaros que es 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. 0. O sea, ya, ya estamos representando el documento Little House on the Prairie con un vector. En este caso es un una simplificación súper chorras, pero ya lo estamos representando. Ya tenemos un vector que representa unívocamente ese documento, ¿vale? Entonces, ahora mismo si nosotros cogiéramos una consulta y la codificáramos de esa misma forma, podríamos ver a cuál de estas cuatro se parece más, con cuál de ellas tiene menor distancia, lo mismo que hacemos con las palabras, distancia, y nos daría el más parecido, ¿vale? Entonces, este, este formato de TF y DF, cuando funciona bien, funciona muy bien con vocabulario específico, ¿vale? Porque realmente busca la coincidencia, imaginaos que le preguntas por, eh, pues... Mmm, eh, software no de JS, pues si no tiene una coincidencia con eso, no te va a devolver nada, ¿vale? Entonces, eh, cuando sufre? Vale, pues sufre con consultas muy complejas donde le estemos preguntando por bastantes cosas porque al final no sabe cómo ponderar y como le falta entender el significado, ¿no? Pues sufre un poquito más. Ahora lo vamos a ver con ejemplos que yo creo que se entiende muy bien. Entonces, antes de ver los ejemplos, dale siguiente, por favor. Para que no os asustéis, igual que Gallardo ha enseñado lo fácil que es hacer un modelo de NLP, que de verdad que es cuestión de líneas, voy a enseñaros lo fácil que es hacer un modelo de TFIDF. Bueno, esto es un pantallazo que saca de internet, pero es exactamente igual. Simplemente sustituiríais Sentence por una lista de un montón de documentos y se, se utiliza exactamente igual. ¿no? Entonces, fijaros, aquí el tío lo que hace: instancia un TFIDF, ¿eh? lo entrena, en este caso solo sobre una frase, y saca lo que tenéis abajo. ¿Qué es lo que está saliendo? Vale, pues el vocabulario es el de la frase porque solo tiene una frase. Hacia abajo solo hay un registro porque solo tiene un documento, que esto es lo raro que ha hecho él, pero bueno. Y fijaros los pesos de las palabras. ¿Veis algo raro? ¿Veis que casi todos son el mismo? ¿Por qué? Porque al solo ser una frase, si tiene el mismo número de ocurrencias, tendría el mismo peso. vale, esto es, Este ejemplo es un poco raro. Normalmente tendría mucho más documentos hacia abajo, pero bueno, sirve para intuir un poco cómo se irían rellenando esos datos. ¿Vale? Y visto lo fácil que es hacer un TF y DF, Vamos a ver cómo, cómo se comporta en FDF. Imaginaros que vamos a, le hacemos una consulta, ¿vale? Que es Donald Trump, elecciones Estados Unidos, ¿vale? Venga, y lo lanzamos sobre Pablo Iglesias y encontramos esto. Bueno, vemos que es acierto total, ¿no? Habla sobre Donald Trump, habla sobre Estados Unidos y habla sobre elecciones. 10 de 10, perfecto. ¿Pero qué pasa? Clica siguiente que PFIDF no entiende de significados de palabras. Si se lo preguntáramos sobre Albert Rivera, que no ha hablado explícitamente sobre Donald Trump, buscaría sus tweets y diría, "Pues mira, aquí me sale un Donald, pues a tomar por saco, lo pongo y ya está." Entonces, digamos que no se ha da dado cuenta de que en vez de Donald Trump está hablando luego de McDonald's, ¿vale? Entonces, ahí fijaros donde podría llegar a fallar. Cuando no tiene otra palabra más clara, busca lo que buenamente puede y si no encuentra, pues bueno, en este caso ha encontrado un Donald, pero si no hubiera encontrado, pues hubiera dado error, ¿vale? Vamos a ver más casos de TTF y DF. Vale, este es lo que os contaba de consultas complejas que le hacen sufrir, ¿no? Por ejemplo, aquí le estamos preguntando por ley de reforestación. Ya os anticipo que la palabra reforestación nunca la han dicho ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias en este ejemplo en sus tweets, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el modelo? Pues busca la que más se le parece a lo que tiene, y en concreto pues ha encontrado el de Pedro Sánchez, porque dice muchas veces la palabra ley, al menos un par que estoy viendo, y el de Pablo Iglesias, que también tiene la palabra ley, pero no tiene nada más. ¿Vale? Entonces, digamos que como no ha encontrado reforestación, le da importancia a ley y como no entiende el significado, pues ahí lo deja. El que más te coincide con esto, de reforestación no coincide nada, ley coincide en estos, pues aquí tiene la respuesta. vale Entonces, vemos dónde sí podría funcionar como vocabulario específico que sabemos que está, como en el caso de Donald Trump de Estados Unidos primero, y vemos cuándo sufriría, cuando estamos ya. Pensando en palabras que quizá no estén en el vocabulario, eso lo destroza porque no te lo va a encontrar. O cuando las consultas son un poquito más complejas, puede que no funcione también, ¿vale? Entonces ahora ya sí, vale, Siguiente. Vamos con la forma semántica. Volvemos a traernos a la cabeza todo lo que ha dicho Gallardo. Y aquí vamos a partir de que ya tenemos el resultado de lo de Gallardo, que a partir de un modelo que es capaz de codificar, digamos, tendríamos una matriz de nuestro vocabulario codificado, ¿vale? Es decir. ¿Qué tendríamos después del modelo de NLP que ha dicho Gallardo? Todas las palabras de nuestro vocabulario. Si hemos usado uno preentrenado todas las palabras de Wikipedia más las de nuestro vocabulario y sus pesos, no los 300 componentes. Entonces empezamos con eso. Entonces este método, que se llama Word Movers Distance, lo que hace es Pone las, digamos, mira, el ejemplo se ve muy bien. Pone dos frases, o sea, pone una frase que es a la que te tienes que acercar y otra que es la que quieres ver la distancia. Entonces, calcula como un problema de transporte cuánto es la distancia para ir de, un, de una palabra de una frase a la otra más cercana en la, en la frase homónima, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Es un problema bastante costoso de calcular, ¿no? Porque al final, realmente, tienes que comprobar todas las palabras con las palabras. Eh, matemáticamente, la verdad que, que es difícil. Entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues hay otro método, que es el que hemos aplicado en PoliTweets. Dale siguiente, si puedes. Que es una simplificación y que, además, es bastante, bastante chulo. Entonces, para empezar este método, ¿vale? Vamos a partir. De, de lo mismo, de la matriz que nos enseñó Gallardo, que sería la que veis arriba a la derecha, ¿no? la que tiene Word 1 y todas las dimensiones de la palabra. vale. Pero aparte, vamos a utilizar también lo que hemos visto al principio, el TF y DF, vale. Entonces, tengo, en una mano tengo todos mis documentos por todas las palabras, que es y DF, vale. Recordad, aquí voy a ir un poco despacio, que esto es lo más crítico. vale. Entonces, tengo todos mis documentos con todas las palabras y hemos hecho el TFI-DF y a la derecha tengo lo que me ha pasado a Gallardo. Tengo todas las palabras con sus 300 dimensiones. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues fijaros que casualmente, si eh, creamos el, el TF y DF con el mismo vocabulario que tenga el modelo de Word Embedding, estas matrices son multiplicables, porque la misma componente que tiene... Bueno, no veis mi ratón porque estoy compartiendo Gallardo, pero estoy pasando por la parte de AR. Ahí, perfecto. ¿Veis que esas palabras se corresponden con las otras de hacia abajo. Con lo cual, ¿qué pasaría si hacemos eh, una multiplicación matricial? Bueno, pues que me he equivocado al escribirlo, donde, <ríe> la de abajo, donde veis Word1, Word2, Word3, sería DOC1, DOC2, DOC3. Si hacemos la multiplicación matricial, digamos que estamos multiplicando cada una de las palabritas con su peso en ese documento por su Word Embedding y sumado con los Word Embedding del resto. Resultado, tenemos para cada documento un vector del mismo tamaño que el del Word Embedding que sorprendentemente representa perfectamente ese documento de una manera semántica. Es decir, como has utilizado unos Word Embedding que saben la relación entre palabras, esa relación se mantiene y realmente sabes de qué habla ese, ese documento. ¿no? Entonces, digamos que este, este método tiene bastante menos coste computacional que el otro y funciona bastante, bastante bien, que es el que vamos a usar en en PoliTwitch, ¿no? Entonces, para que veáis un ejemplo de qué es lo que pasaría ahora si das al siguiente, vamos a lanzar la misma query de ley de reforestación, ¿vale? Como os he dicho, la palabra reforestación no la, di no la ha dicho nunca ninguno, con lo cual aquí estaré en igualdad de condiciones. La palabra ley, por supuesto, lo han dicho todos muchas veces, pero fijaros, este modelo, como sabe el significado semántico, en vez de darle más peso al otro tuit que simplemente decía la palabra ley más veces, aunque no tenía nada que ver con reforestación, es capaz de saber que, bueno, que reforestación no lo ha dicho, pero sí que estamos hablando de temas de, pues, de naturaleza, no de cosas climáticas, etc. Y dentro de lo que cabe, te encuentra lo más... Lo más parecido a. dentro de que está hablando de leyes y de temas de naturaleza. ¿no? Lo mismo para Pablo Iglesias, solo que en este caso, o sea, me parece hasta más chulo porque no tiene ni la palabra ley, ni la palabra reforestación, y sin embargo, es, tiene bastante que ver el tuit. ¿no? O sea, esto nos da una idea, perdón, de que realmente está entendiendo está entendiendo lo que le estás preguntando y es como si tú te lo leyeras y dijeras, ah, mira, pues no es este que dice ley más veces, es este que de verdad habla de temas climáticos y de eh, pues, propuestas para leyes, ¿no?, por ejemplo. Vale, y bueno, pues como os decía, estos dos métodos, pues al final en que los que vamos a utilizar, vamos a dejar las dos opciones, luego lo veréis en la demo, vamos a poner TF y DF, por pues si queremos hacer búsquedas con más coincidencia de términos y vamos a dejar este método de búsqueda semántica, ¿no? Entonces, si puedes paso, por favor. Vale, entonces, llegados a este punto, vamos a hacer un poco de recap, iríamos por el, el notebook de en medio, ¿no? Donde estamos entrenando los modelos y nos falta darle ese toque, ese toque de, de profesional. Entonces, digamos que, venga, yo soy el, el que me vende PolyTwitch, me lo han comprado, llego allí a la empresa, entonces voy a seguir así mi arquitectura, ahora ya sí lo vamos a explicar, entonces ejecuto mi obtención de tweets, ya los he descargado todos, ejecuto el entrenamiento de los modelos de los centroides que guardaría en este caso en un blog. Aquí, pregunta para que la penséis, ¿cuántos archivos para saber los tweets de los cinco políticos en tf, y df y semántico ten tendría que haber en el blog para yo bajármelos luego? Bueno, pregunta que lanzo luego si queréis la contestamos. Vale, y me faltaría esta última parte en la que voy a generar una imagen docker que tenga dentro el, el modelo y que esté preparada para escuchar como una API y hacer predicciones. Es decir, tú me mandas una query, yo hago las búsquedas y te lo devuelvo. Entonces, todo esto, cuando ejecuto mi tercer script, se genera la imagen Docker y se despliega en un clúster de Kubernetes, ¿vale? Entonces, aquí también tenemos, bueno, está dibujado el frontal en el mismo clúster. Esto es orfebre total. Entonces, bueno, yo ya he cobrado, les he dejado todo instalado y me estoy volviendo a casa y... Pasa Gallardo, por favor. Vale. De repente, en el metro volviendo, veo que acaba de subir otro tuit eh, Pedro Sánchez, por ejemplo. Y digo, vale, si ahora mismo el modelo está desplegado, no, no tienen idea de este tuit. Con lo cual, mañana, cuando todos hayan publicado otros 50 nuevos, me he quedado. Me he quedado. Esto, esto no va a tirar. Entonces, antes de que antes de que me quiten la financiación, ¿qué hacemos? Vamos a darle al siguiente, Gallardo. Vale, vamos a pensar, a ver... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿no? Vale, pues el cliente necesita que estos, estos tweets se actualicen periódicamente, ¿no? O sea, no, no puede ser que sea estático como el que os voy a enseñar porque no es tal, sino que tiene que, tiene que ir cogiendo los tweets nuevos, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a solucionar esto? Pues necesitamos sí o sí que sea un, un proceso automatizado y que sea un trigger el que en función de las necesidades del cliente, ¿no? A lo mejor el cliente, pues imaginaros que es una el cliente es una web de noticias que quiere poner, pues, polituits como fact-checker de esto, ¿no? Pues si estamos a lo mejor en periodo de tranquilidad, pues igual me dice, oye, una vez al día, con que a las 12 de la noche me actualices todos los del día anterior, está bien, ¿vale? O a lo mejor en periodo de campaña electoral te dicen no, tío, aquí cada tweet me tiene que crear un nuevo modelo que me, que me permita explotarlo, ¿no? Entonces aquí ya... Simplemente al tenerlo todo automatizado me va a permitir en función de lo que él me pida solo cambiar el trigger, ¿vale? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vale, pues estos tres notebooks que hemos ido viendo durante el... durante... bueno, durante todo el rato los vamos... o sea, bueno, son notebooks de Databricks, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Casualmente, Azure Databricks y Azure Machine Learning Services se llevan súper bien. Entonces, Azure Machine Learning Services nos permite crear pipelines automatizando Notebooks de Databricks, ¿vale? ¿Qué es un pipeline de Azure ML? Bueno, pues un pipeline de Azure ML al final digamos que lo que va a permitirme es exponer un endpoint, ¿vale? Donde si yo llamo, va a pasar todo esto que está dentro del círculo, ¿vale? Con lo cual solo tengo que preocuparme de generar el trigger para mi cliente, ¿no? O sea, imaginaros, el periodo de poca de calma más o menos, bueno, pues yo tengo que programar algo o conseguir que algo todos los días a las 12 de la noche, por ejemplo, llame a este endpoint y actualice todo, de tal forma que cada día a las 12 de la noche se bajarían los nuevos tweets, volvería a calcular los modelos y los centroides de los nuevos tweets. Bueno, los centroides no lo hemos dicho, es simplemente el vector que representa cada documento, ¿vale? Que ya, es, ya sabéis que los nombres son muy hype, pues se suele llamar así. Vale, entonces, cada día a las 12 de la noche, cogería se bajaría de nuevo todos los tweets entrenaría otra vez todos los modelos y calcularía los centroides que dejaría en un blog, pista para la pregunta que he dicho antes y generaría la nueva imagen que lo que hace es al arrancar se descarga todo lo que haya dejado yo en un blog y eh, de, levanta el modelo que se que estaría escuchando Y ¿Vale? ya dicho de paso, también esta parte de la esquina Que si no la pongo en una presentación, reviento Que es un poco todo el ciclo de vida de un proyecto de, de Machine Learning Que también lo tenemos que tener en cuenta no El ir versionando los modelos, el tener siempre una imagen anterior ¿Por qué? Porque imaginaros que por lo que sea Hay un tweet que se ha descargado mal, la API de Twitter ha fallado Y lo que se ha desplegado en este proceso no funciona no puede ser porque me van a venir y me van a decir que, que polituits es este que, que no pagan. Entonces, siempre tengo que tener muy fácil poder volver atrás. ¿no? entonces Todo tiene que estar versionado, cada imagen de cuando se desplegó versionada para poder volver atrás o para poder recuperar un modelo que me parecía que funcionaba mejor, etcétera vale Y bueno, yo creo que con esto más o menos quedaría visto todo. No sé si han quedado dudillas y ya sé el momento que estáis todos esperando. Que es, vamos a ver una demo. Bueno, sí, como podéis imaginar, he estado jugando con las transiciones de Slice sí, ayer. Madre, madre mía, la consistencia. <risa> vale. Entonces, bueno. Eh, vale, esta es la primera pantalla que veríais en Polituits. Entonces, aquí simplemente, bueno, ya sabéis que es súper cutre solo para enseñarlo, ¿vale? Podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, sanidad por TFIDF, ¿vale? vale Entonces, fijaros que además esto realmente, o sea, la, lo chulo de lo ayer cuando lo encendí y lo estuve probando, sí que me estuve mirando y tiene cosas muy curiosas como, por ejemplo, claro, ahora mismo está actualizado con los tweets hasta diciembre más o menos de cada uno. Y está, y está chulo hacerle preguntas sobre sanidad ahora que se habla tanto, ¿no? Para ver qué pensaban realmente antes de diciembre, no, y antes de que... Pues no sé, la verdad que a mí sí que me, que me va gustando más mi propio PoliTwit, fijaros. Entonces, bueno, fijaros que hacemos la query de sanidad y sí que pues, aparecen todos comentando temas de, pues eso, Pablo Iglesias habla de sanidad pública, sanidad universal Pedro Sánchez, hemos invertido más y mejor educación y sanidad. O sea, vemos que al final, de hecho, muchos muchos de los, de los, o sea, realmente muchos piensan igual sobre determinados temas, ¿no? Que esto también es, está curioso. Y, bueno, podemos hacer más queries, si queréis podemos probarla por semántico. Fijaros, aquí se nota que el semántico está moviendo un modelo de, bueno, eh, claro, pensar. Cuando utilizamos modelos preentrenados, ¿cuánto creéis que es todo el vocabulario de Wikipedia? Pues son, no llega, pero son casi un millón de palabras, por ejemplo, ¿vale? Eh, cuánto pesa ese modelo, que son un millón de palabras codificadas, pues al menos 3 gigas por ahí siempre te van a pesar con lo cual, claro, se nota entre el semántico que tiene que mover un modelo de 3 gigas más el tf contra el otro que solo tiene que mover el TF-IDF ¿no? porque tarda un poquito más y veis que bueno, realmente que los tweets tienen, tienen bastante sentido, en este caso coinciden las palabras, porque es muy clara y realmente este es el más importante, pero se podrían hacer búsquedas, como lo que hemos dicho, de poner palabras que nunca hubieran visto y que solo por el significado las, las entienda. Y bueno, esto es eh, la demo, no sé si queréis que lancemos alguna búsqueda, tenéis alguna duda o... O como, no sé, es que me, me suele gustar que la interacción un poquito, no os oigo nada, así que no sé si quedan dudas, Erika. Eh, pues nada, hasta aquí hasta aquí Bolli eh, esperamos que os haya gustado, vale, antes de irme que esto sí que es guay, esto os va a volar eh, vale, esta charla la hicimos también en un workshop que organizamos, que se llama Mad Day Days, solo que allí como teníamos mucho más rato, eh, hicimos un digamos un workshop con código donde sacamos unos notebooks para poder ejecutar todo esto que están subidos públicos entonces eh, os, me gustaría pasaros el, el enlace no sé si el chat que de, tenemos de dudas estará, sigue abierto. Si no, se lo paso a Erika para que lo ponga. Y ahí tenéis un, dos notebooks. Uno para ejecutar paso a paso toda la parte de NLP que os ha contado Gallardo, que está súper chulo. Y otro para hacer un, un information retrieval sobre uno de los políticos. Pues igual, o sea, me parece que ningún notebook llegaría a 50 líneas y, y prácticamente es hacerse todo el notebook de, de inteligencia artificial del proyecto de medio con lo cual está súper chulo y nada, que espero que os haya gustado y muchas gracias por venir.